Hay muchos mitos sobre la salud que podrían arruinar nuestra vida. O sea, un mal concepto en cualquier área de tu vida. Si lo sigues practicando porque es un mal concepto, te va a llevar, no porque tú ignorantemente no sabes a que no vas a tener consecuencias, la ignorancia mismo, no sabiendo lo que es la verdad, lo que es la realidad, en los conceptos de la vida, de la salud, de la alimentación, del bienestar, te puede llevar a una equivocación. Un ejemplo, hay muchas personas que creen que para el resfriado no hay nada mejor que un caldo casero. ¿Cierto? Oye, vamos a ver si esto es un mito o es una realidad. En primer lugar, los líquidos que son calientes como un caldo, ¿cierto? Nos pueden ayudar a reducir los síntomas de un virus de resfriado de gripe. Aunque solo aliviando temporalmente la congestión nasal y el dolor de garganta. Es solamente un Un ejemplo, tú estás con una infección de garganta. Tú puedes preparar un té de jengibre con limón y te va a ayudar en sí a que este dolor de garganta pueda amenizarse sí. bueno, tienes eh, un problema de resfriado te puedes tomar algo caliente, te va a ayud ayudar a descongestionar las vías nasales, obviamente porque el efecto del calor produce una vasodilatación una vasodilatación de nuestras vías respiratorias y eso te permite respirar mejor ahora, ¿será que con eso nada más aliviando ciertos síntomas nos vamos a recuperar? la gripe es un virus el resfriado es una bacteria. Como son agentes agresores que nosotros nos contagiamos, entonces realmente necesitamos algo que pueda combatirlos desde la raíz. Y para eso nosotros necesitamos un antibiótico. Interesante, Soy Sano, en la página 314, nos habla respecto de esta, de esta realidad y nos enseña algunos consejos que nos van a ayudar a sentirnos cada vez mejor. Un ejemplo, para aquellas personas que están con resfriado, o con la recomendación es utilizar ajo o cebolla Porque el ajo y la cebolla son antibióticos uh -huh. Naturales uh -huh. sí. Un ejemplo, si agarramos nosotros cuatro dientes de ajo Dos cebollas pequeñas Con el jugo de cuatro limones Y esto lo llevamos nosotros Lo vamos a preparar con un poco de aceite y un poco de sal Le agregamos en sí cinco gotas de propóleo nos va a ayudar a aumentar nuestra resistencia inmunológica para que podamos salir de un cuadro respiratorio mucho más rápido. Un ejemplo. Una persona que no tiene una, las defensas altas, uh -huh. eh, cuando adquiere un problema de resfriado o de gripe, puede demorar tres meses y después de tres meses su propio cuerpo recupera esta situación. Hay otros que en dos semanas ya están mejor algunos con dos semanas y porque otros con tres meses. ¿Cuál la diferencia? Todo depende de lo que nosotros hagamos cuando estamos enfermos y también de nuestra resistencia inmunológica. Aquella persona con una resistencia inmunológica disminuida, la recuperación siempre es mucho más alargada. Claro. Muy bien, la recomendación entonces es utilizar también dos cucharas de, del jugo de cebolla, el jugo de un limón, vamos a agregar también y un vaso de agua caliente ¿cierto? mezclamos todo esto de acá con una cucharada de miel y vamos a tomar tres veces por día esto ayuda en los casos de resfriado y de gripe porque va a aumentar nuestra resistencia inmunológica entonces nuestro cuerpo al estar una inmunológica mucho más fuerte va a ser más fácil contrarrestar este virus o esta bacteria. Ahora, vale destacar que una vez que ya tienes el virus o la bacteria, lo único que puedes hacer es amenizar los síntomas y procurar recuperarte lo más rápido posible. O sea, no hay un tratamiento que tú puedas tomarlo y de repente... ¿Y se te quita todo? No. Que es un proceso, claro, es un proceso que dura siete días incubando este virus en nuestro organismo y después comienza a producir los síntomas. Cuando tiene síntomas ya el virus está dentro hace siete días atrás. Muy bien, entonces qué es lo que hay que hacer? Hay que utilizar el, el consejo natural correcto, porque si nosotros tenemos una gripe y una gripe mal curada eso puede resultar en una neumonía. Entonces todos estos cuadros virales deben ser tratados de la manera correcta, soy sano, por eso que tenemos un tratamiento a base de ajo, de cebolla, de perejil, eh, tenemos otro que es con limón, otro con naranjas, otro con cereza, entonces usted va a elegir el que más le convenga, el que más le guste, el que esté más cerca, cerca de su mano, cerca de su casa o cerca de su economía.